Hola amigos, hoy estamos con eh, varios expertos de otros medios que se van a presentar, empezamos con Mario eh, Buenos días, mi nombre es Mario Flores, yo soy la persona encargada de comunicaciones de Spomobile, un placer estar con todos ustedes Ok, y tenemos a Ernesto Hola, yo soy Ernesto Herrera de Computer World Colombia Ok, y Diego Hola, soy Diego, editor de tecnología de Pixelco Finalmente estoy yo, Felipe Liscano, etc. Y hoy es Nokia Time. Básicamente estamos en la fiesta de Nokia y vamos a hablar de lo que ha pasado con la marca. Entonces, como lo, lo decíamos anteriormente en Twitter, no es una marca lejana a la audiencia. O sea, desde hace mucho tiempo hemos visto teléfonos, la, los llamados Flecha, que anteriormente eran los que más duraban y eran muy, pero muy interesantes. Además porque no solo le duraba la, la batería, sino... Resistían los golpes, el uso y el abuso del usuario, ¿no? Después vimos muchos cambios. Por ejemplo, lo compró Microsoft. Y ahí fue cuando mmm, empezó a decaer, eh, tuvo sistema operativo Windows, pero ahora HDM retomó la marca y pues vemos muchos sabores de Android. No sé ustedes qué opinan. Es una de esas marcas tradicionales eh, que nos ha acompañado durante los últimos 20, 25 años. Telefonía. Desde que inició la telefonía celular, ¿quién no recuerda el Nokia 2100 o el 1100 con el cual empezamos todos? Total, era, mejor dicho, una la de las la la la terminales la que todo el mundo tenía que tener. Jugando Snake y con la linterna en la parte superior. Exactamente, era, era increíble y resistía, era muy liviano, se caía y no le pasaba nada, no se rompían las pantallas. Y la pila le duraba la por lo menos 8 días con la carga. Exacto. Algo que no hemos vuelto a ver en los últimos 10 años. Bueno, pero recordemos que Nokia todavía tiene flechas o future phones, o como muchas veces le llaman hachas, eh, porque el 11.00 revivió hace unos años, ¿no? Fue básicamente la, el regreso victorioso de HDM. Y por ahí sigue, en otras latitudes, en Europa y demás, pero parece que les ha ido muy bien debido a los, a los costos y la duración. Ahora vemos. Sí, el regreso. el regreso fue, fue genial. Aunque sí fue sorprendente porque el primer anuncio fue ese, el 11.00 y todo el mundo quedó como, como así. O sea, esto es lo que va a presentarnos que ahora. <ríe> y, el, Pero, y, el, y el Banana, ¿no? Que, que era un y El Banana, que era una maravilla de diseño, como estructura de diseño y como manejo de color, era un teléfono que verdad, verdaderamente disruptor. Con pantalla era color. Único. Único. Con pantalla a color y con carcasa de color. Exacto, sí. bueno, y después vimos el antecesor de este, el Nokia One, ¿no? Este ya es el Nokia One Plus, que, que tiene una estructura rugosa, es muy versátil y se le puede cambiar la pijama, o sea, se le puede cambiar esta carcasa, como le decían antes las pijamas, yo me acuerdo que había uno un poco más gordito, abultado, que de hace un tiempo, en, en donde básicamente existían solo flechas, pero esa era una, perso una personalización increíble. ¿No? ¿En los vestiditos? En los vestiditos. La conclusión es que los equipos de Nokia siempre fueron buenos. Ellos tuvieron una crisis de software y específicamente de sistemas operativos, porque a ellos con Symbian no le estaba yendo bien y apostaron a Windows y les fue muy mal. Pero inclusive los equipos con Windows, el problema era el tema de las apps, pero los equipos eran, eran muy buenos. No sé, nunca, nunca tuvimos problemas de calidad en cuanto a equipos por parte de Nokia. Siempre el problema estuvo en el software. Y en la comercialización. Pero la comercial yo pongo otro punto. El otro problema grave fue la gran variedad de equipos que tenían. Porque encontrábamos terminales enfocados eh, a escuchar música, a ver video, a, a jugar videojuegos o a mantener trabajo profesional. Tenían no sé cuántas versiones de teléfono al tiempo en el mercado. De acuerdo. Pero eran sí. exitosos con casi todas. A Motorola le pasaba lo contrario. Motorola en la época de pre-Google tenían llenos de equipos, uno iba a Estados Unidos y había un montón de equipos y no vendían nada. Cuando se pasaron, cuando los compró Google, ellos se, se enfocaron, primero sacaron el el Motorola el Moto X, eh, después desarrollaron la gama media, incursionaron un poco en la gama baja y, y bueno, y ahora vemos lo que es Motorola, cómo cambió de, de esa época. ¿Ustedes se acuerdan? Era la época del D1. Total. De... En el, tampoco eran siquiera eran equipos malos, pero no se vendían, no, no resultaban atractivos. No y tenían bueno, ese, ahora... ese factor wow que hacían que el usuario lo comprara. Uh -huh. Ahora, la sí. pregunta es, ¿qué está pasando con Nokia? Porque yo veo que han tenido un regreso triunfal, ¿no, Ernesto? De hecho, usted tiene uno ahí. Tiene yo el tengo Ferrari manos en estos momentos que es el 7.1. Es una que es el, por así decirlo, es como la joya de la corona de la marca en estos momentos, por lo menos en nuestro mercado, ya que las versiones superiores, que son el 8 y el PureView, nunca llegaron a nuestro país. Este terminal es un terminal de aproximadamente 800 mil pesos, 799 mil pesos, y viene con 3 gigas de memoria RAM y con 64 GB. De, de, de memoria interna lo cual lo convierte prácticamente en un equipo de gama alta o en lo que hubiera sido un gama alta hace un par de años prestaciones maravillosas, Ac acabados increíbles como su hermano menor en increíbles, Sí, vidrio, eh, la sensación en la mano es muy cómoda eh, muy muy finos los acabados muy bien pensados todos los detalles y, y... las prestaciones de velocidad uh -huh. Ahora, y el hecho que tenía, pues, rapidísimo. Total, y ahora que hablamos de prestaciones, inclusive un hermano más nuevo, ¿sí? vendría siendo como el primo, el 4.2, que tiene inclusive un botón dedicado a Google Assistant, y viene con algo que realmente democratiza la tecnología. IoT. En un botón... Tiene con gadgets tradicionales de IoT de regalo en este momento. Exactamente. No solo es este, también hay enchufes, pero es una cosa muy chévere porque... ¿Cuándo antes la gama media tenía acceso a este tipo de dispositivos de Internet de las cosas? Creo que, que en nuestro país nunca. No. Había, hay marcas en colombianas, eh, en particular una marca de Medellín, que está incursionando en producir sus propios elementos de IoT. Okay. Es Cali. Okay. Cali está produciendo ah, tienda en línea particular de productos de IoT y son compatibles con el Google Assistant. Ok, porque eso es muy importante, ¿no? Que, que básicamente tengan estándares de, de compatibilidad como Segway o Zipbee para que no sea un ecosistema cerrado. Pero bueno, algo que vimos y, y creo que todos lo, lo sufrimos en el día a día es que la gente no entiende la diferencia entre el Android Go y el Android One y, como diría Ernesto, el Android normal, ¿cierto? Entonces, el Android Go es el de entrada, es ese sabor que cada fabricante tiene que coger de Google y lanzar sus propias actualizaciones es lo básico para los teléfonos de gama de entrada con pocas prestaciones y hardware muy modesto. El One, que garantiza básicamente las actualizaciones por dos años o más porque las saca directamente Google, ya no depende del fabricante y nos da actualizaciones de seguridad y básicamente de sistema operativo. Lo que anteriormente llamábamos los sabores de Android. Y ahora el Android completo, ¿no? Que es el que tienen los, los teléfonos de una gama media y alta. Pero además de esto hay un problema gravísimo que son los programas. De Nosotros estamos en el día a día viendo todo lo que pasa en tecnología, muchas veces nos perdemos en lo mismo. Eh, hay versiones de programas light like, y hay versiones de programas normales. De acuerdo. Que pueden llegar a confundir a la gente. ¿Qué piensan Mario y Diego? Bueno, los, la versión Go, las aplicaciones que vienen con Android Go se pueden probar, es decir, si uno quiere, no sé, usar una app que usa esporádicamente y no quiere así como instalar la, la versión completa y una que le consuma menos recursos, puede probar alguna de las Go. Mi experiencia con los equipos con Android Go, la verdad es que no fue buena. Justamente el año pasado me con uno y me fui de viaje, y uno cuando está de viaje, si no tiene plan de datos, eh, compra un chip, una SIM card, pero siempre es, es limitado, no tiene los datos eh, que uno tiene en donde vive. Y a mí la verdad es que la experiencia con el Android Go no, no fue tan, tan buena, sobre todo, por ejemplo, la experiencia de usar... Un, Google Maps en un lugar que uno no conoce, la precisión del, del GPS, y eso yo la verdad es que me perdí todas las veces. La, lo, le quise dar una oportunidad, lo quise usar en una condición real, y la verdad es que no me sirvió. Y, por ejemplo, eh, no sé, hay equipos muy buenos, eh, así, hay equipos económicos que no vienen con Android Go y creo que no, en este momento creo que no, no conozco, por lo menos yo, un equipo que justifique conseguir comprar un Android Go. Bueno. Hay que aclarar un tema de Android Go, tal como lo decía Diego, y es que muchas de las aplicaciones son el equivalente a una vista web, lo que en desarrollo se llama un web view. Por eso son light light y no ocupan mucho espacio. Entonces, aunque la experiencia es interesante, claramente es más limitada que cuando hablamos de Android One. Una, una cosa más que quiero comentarles es interesante, hay veces que... La calidad de la pantalla de los equipos Go no es tan buena, pero, por ejemplo, uno toma, toma fotos con las cámaras de esos equipos y parecen una, unas fotos de, hace, de las cámaras de los Future Phone de hace 10 años, las primeras. Sin embargo, cuando uno las pasa al, al computador se, se ven bien y es porque la cámara tiene más calidad que la, la pantalla de, de Total. esos equipos. Bueno, pero pregunta así rápida y concisa. Mario, ¿qué esperas de Nokia en, eh, en IFA? Eh, bueno, conocer lo que es el Nokia 7.2 que es ahorita como que el próximo lanzamiento con el nuevo sistema de cámaras eh, que sigan eh, adoptando por, por lo que es Android One por las actualizaciones estos teléfonos te permiten disfrutar de una experiencia de 2, 3 años Son 2 años de actualización de software 3 años de parches de seguridad tienes un teléfono que mínimo te va a durar 3 años si Nokia sigue así eh, pues excelente porque ya está en la segunda, tercera generación y lo están haciendo muy bien. Perfecto, ¿y Ernesto qué espera? Yo espero, por un lado, que mantengan la calidad costo-beneficio, que mantengan buenos acabados y la tendencia de todas las marcas en este momento de empezar a lanzar terminales con 5G. Perfecto. Ya que es, eh, es lo que está llegando a la vanguardia y lo que, lo puede, lo que, lo que los puede mantener. En, este tope de la hora que, en el que están en este momento. Ok, ¿y Diego qué espera? Bueno, yo simplemente espero, creo que van por el buen camino, creo que sigan así. Eh, los equipos que, que están sacando me recuerdan a los Nokia porque tienen un diseño bien bonito. Desde que volvieron a sacar equipos eh, con Android es la primera vez que, que me empiezan a resultar interesantes y le, los tengo como, como una opción. Y yo creo que tal vez es interesante lo que dice Ernesto de, del 5G, porque sí, en, en equipos gamas alta a, a pesar de que ni siquiera en Estados Unidos existen una, una gran cobertura 5G, están sacando como el factor diferenciador del gama alta el 5G, y ahí por ahí Nokia puede llegar a tener algún beneficio, porque recordemos que, que Nokia también fabrica de esos equipos 5G, tal vez no tengan una cuota de mercado como la que tiene Huawei y otros, pero ellos el, el principal negocio con o por el motivo por el cual Nokia no desapareció después que casi desaparecieron de la industria de los teléfonos celulares, fue por toda la infraestructura de redes que ellos fabrican y venden, así que por ahí podemos ver algo interesante. Bueno, en mi caso yo espero eh, fotografía computacional a nivel de las cámaras, porque aunque son buenas, pues creo que podrían ser mejores y también que sigamos teniendo actualizaciones de seguridad y de sistema operativo, porque eso hace que el rendimiento se dispare en los teléfonos. Bueno, creo que hemos llegado al final y les agradezco mucho. Espero que nos sigan en Twitter a todos para que sigamos esta conversación con la audiencia. Gracias a todos por estar acá. Hasta luego. Bueno, feliz día.